En el video del día de hoy Alex y Kepler Probarán mitos de Minecraft Ellos realizarán pruebas extremadamente científicas Donde definirán si los mitos son verdaderos o falsos Ya sabes que si te encanta el video No olvides suscribirte y dejar tu gran caso like y comenta un mito que tengas Para que así lo comprobemos en el canal Más que decir vamos con el video Ay, espero que Alexi esté en casa Espero que esté Alexi en casa Para poderle mostrar eso súper maravilloso ¡Alexi! Una, dos, tres, cuatro cinco, cinco, cinco, cinco. Y si logro pasar todo esto por la puerta ¿A qué? Ale... ¿Qué? ¿Qué? Nada ilegal Oye, ábreme, ábreme la puerta, por favor ¿Pero qué? Pero abre tú la puerta, loco Que la estás abriendo y la estás cerrando Me la vas a dañar Ah, ya, bueno Oye, Alexi, vengo aquí a proponerte algo súper maravilloso, loco Que acabo... acabo de... Sí, sí, sí Oye, ¿te gustaría probar mitos de Minecraft? ¿Mitos de Minecraft? Sí, ¡Uh! Sí, sí. ¿Como cuáles, eh? Mm. Estás intentando descubrir el santo grial de las habilidades Minecraftianas Exactamente, bro, vamos a volver tremendos dioses si descubrimos estas cosas uh. Bueno, ¿qué te parece Vale, vale, vale. Vamos con el primero? Mito número uno ¿Se puede hacer un acuario en un bloque? Bueno, Alexi, ¿será verdadero o falso de que se puede hacer un acuario de un bloque? Mm. A ver, se ve interesante y puede que sea posible Pero yo creo que es falso ¿Tú crees que es falso? Bueno, según o sea, lo que, que dicen es que Es que si tú utilizas dos hojitas oh, oh. Le pones arriba agüita ¿Qué? Eh, ¡Se quedó encerrado! Sí, sí, sí, sí, sí Y ahora le pones una agüita con un pez un, O un pez globo o un ajolote Yo voy a utilizar un pez y lo pones aquí abajito eh, mira, le quitas el agua, le quitas esto ¡Y ya no, está! No, no, no. ¡Hola! Mira, real, mira, mira, mira, mira, ¡Es real! ¡Es real! ¡Es real! cerrado! podemos cobrar una fortuna por su rescate! Es ¿verdad? <ríe> Mito número dos. Si encerramos un Enderman En bloques de cristal y lo vemos a los ojos ¿Nos atacará? ¡Uh! ¡Wow, Alexi! ¿Tú crees que sea verdad eso de que De que si encerramos el Enderman en cristales No, no nos hace daño si lo ve? Mira, no, por ejemplo, no. hay un malhechor mira a, a ver, yo creo que los Enderman son tontos Pero tanto como para no vernos a través de un cristal mm, Bueno, eso es lo que vamos a probar ahorita Bueno, me he puesto en creativo porque no quiero que me ataque luego el Enderman Bueno, allá atrás hay Oye, uno Oye, ¿y yo? ¿Y yo? ¿No? Espera Oye, Espera, no. y si me ve a mí No, pues tú tú, tú tú cúbrete Bueno, igual, voy a hacer primero okay, la okay, cazulita okay. de cristal Hacemos aquí una cazulita Yo ya estoy cubierto Está muy bien ubicado mi pana Listo, papu Acabamos esta cosa Y tú estás en surviva, ¿verdad, papu? Efectivamente vale, Ahora vamos a comprobarlo Si coloco un enderman aquí Míralo los ojos Lo estoy mirando de frente Y le estoy mirando Bueno, de frente no Ahora sí, le está mirando la tula A ver, ¿y ¿te hace daño? No te hace nada, ¿no? Poco. ¿No? Mira, oh, pero. Es ridículo, oye, esto, esto es un fallo. Oye, pero, pero que si le rompes eso, si ¿sí no va a atacar, ¿qué, ¿Qué hace? Por mí, viene por mí, ayuda! No. ¡Ok! Acabamos de comprobar que este mito es verdadero. Mito número 3. Si tú lanzas tusis de faunca, tú y te fa un ¿quedan flotando o no? No lo no sé, Alex. Si yo apuesto de que esto es verdadero, ¿cómo es imposible de que los ítems se vayan a desaparecer? No, si todos los ítems arriba de los bloques siempre quedan flotando. Oye, oye, oye, pero ¿por qué tengo que tirar los ítems? Por Porque me sentía valorado. Porque pues tú eres mi, mi agente de prueba, bro. <risa> Toma, te regalo ¡No! esto. Comprémoslo no, con un pan. Hola. Tírale un pan, a ver. No te no, no, no, no. lo no comas, que eso es para la prueba. Ah, ¿tienes otro? <risa> oh, por Dios. Y sí, toma, toma. Ahora ya te pasé 64. Yo creo que con eso te basta. <risa> oh, pepe, Es que tenía un poquito de hambre. Vale. Ya, vamos va. a comprobar este mito. A ver. Y... Mira, ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? pedo? ¿Y mi pan? Se lo oye, comió. ¿Mi pan? ¿Qué, ¡No! ¿qué, qué, maldito cactus dragón, mi pan. Oye, oye, pero pero pon el cactus. Espera, espera. No sabes lo que soy capaz de hacer. Dame mi pan, no te vas a meter conmigo, desgraciado. <risa> pon el cactus, bro. Pon el cactus. Ahora vamos a comprobarlo con algo más durito. El hierro, dale oh. a ver, dale a ver Vale, vale, vale, seguro que el hierro eh, Es que, amigo, si es raro que se coma el pan Ahora el ah, hierro, oh, pero, oh, pero tíralo Oh, ¿Qué? ¡Ah, mi hierro ¿Qué, ¡Ah! ¿Qué pedo? O sea, se come todo, loco, es como un basurero What the fuck Vamos a encontrar un fallo en la realidad Sí, bro A ver, y si me pongo yo encima ¡Ah! oye, oye, oye, oye, no, no, no. Obviamente no te va a comer, pero sí te va a consumir Comprobemos. Ahorita con algo más fuerte Todavía, estas dos cositas Que son los que son más Duros de todo Minecraft uh, A ver, pues a ver. Mi Ay, te lo tiré mal Pero tiraron bien, ¿no? Uh, Ahí está. ¡No! Uh, ¿Qué lo tú? consumió ¿Y bro. la espada? ¿Y ¿También? ¡También! ¡Oh, pues mira, este mito es falso! ¡Los bloques sí se consumen! Esto puede servir como basurero, bro Mito número 4 ¿Se puede salvar un water drop saliéndose del servidor y volviendo a entrar? Ok, Alexi, pues vamos a comprobar este mito que quizás pueda que salve a muchas personas que no saben el water drop. Tú oh. vas a ser el personaje de prueba Lo que tienes que... Ha... la pena hacer esto por comida! <risa> <risa> vale, lo que tienes que hacer es que te tienes que lanzar Luego lanzarte, desconectarte y volverte a conectar Sí, ok, ok, lo tengo claro. Entonces... Soy Kim Butowski, medio doble de riesgo. ¡Wow! ¡Dale, papu! Ah, ok, se acaba de desaparecer. Ahora esperamos tantito. ¿Mi ¡Oh! pana? ¿Estás bien? hiciste algo de año? No, nada. ¿Nada? nada. nada. Oh, pues entonces confirmamos que sí. ¡Oh! sí funciona el truco? Estoy vivo, vivo, vale. estoy vivo. Estoy, estoy vivo. Pero no le pegas a la cabra que luego te va a atacar Mira, mira, mira que ya las colocaste alteradas bro Bueno, papus yo tengo que comprobar esto ahora con mis propios ojitos, bro Espera, espera, espera Desde aquí se ve que ella no te ama <risa> Oye, oye, no seas tan duro conmigo tampoco A ver, comenzamos a prepararnos 3, 2, 1 Nos amor! nos salimos uh! A ver, nos ingresamos al Minecraft. Igual, estoy vivo. Te lo dije, te lo dije que era verdad. Funciona, sí funciona. Este mito es verdadero. Esto puede salvar muchas vidas, eh, a futuro. Mito número 5. ¿Se puede encender TNTs con una sola caña? Bueno, pues vamos a tratar de ver si ese mito es verdadero o falso. Entonces pues. No, no lo digas, no lo digas Con a voz Exactamente Toma, tú hazle <risa> de primero, a ver si es verdad Tienes que lanzar mm. Tienes que lanzar la caña Hombre, si de la, la leche funciona ajá, sí, ajá. Sí, Debería sí. funcionar con la caña Sí. A ver uh. ¿Funciona? ¡Corre! ¡Funciona! ¡Correle, correle! Bueno, creo que ya no hay necesidad De que yo lo apruebe, porque ya Está más que confirmado el Número 6 ¿Puedes encender una flecha así y disparas a un caldero con lava? Ok, Alexi, pues ya estamos aquí para probar el siguiente mito A ver si me puedes dar con esa flecha Y a ver si se enciende con este caldero en lava Ok, ok, ya estoy listo Sí, pues dale, yo soy el sujeto al que me tienes que dar Dame con la flecha, papu un. ¡Pum, ver, ¡pum, oye, ¡pum, oye, ¡pum! oye, pero, pero aguántale, aguántale, no, no se encendió ¡Pum! nada Pero igual fue divertido Gracias <ríe> es a un corazón Ok, pues así comprobamos de que no funciona, pero Pero según las teorías dicen de que si tú rompes estas cositas de aquí Vale, tú haces un hueco así y si le colocas losita aquí debajo Ahora, oh. ahora sí deberías de encender bro, la flecha Ahora tú te posicionas pero, pero aquí qué tiene? ¿What? No sé, bro, esos son los meros expertos de, en Reddit que dice eso Vale, ahora tú te posicionas aquí Y por, por la mitad de este caldero, por este pedacito me tienes que dar y Por así, la entrepierna, vale, perfecto Y sí, así según se debe de encender Ver, Hombre, no tiene lógica ¿no? porque según la parte de la lava expuesta es la de afuera Pero bueno, vamos, bueno, a, vamos a ver eh, qué pasa Aguantame, me recupero Bueno, pues ya me he regenerado algo de vida Y ahora sí, pongámoslo a prueba Dale, ahora y... sí, enciéndeme Te voy a Goku. dar la pantorrilla, eh Let's go, a ver, a una, a ver, dos y bro. Uh. No, no no, no, me... no funciona, eh Como como no funciona Pero, pero, no. ¿qué haces? Luego de este fallo estoy comprando si el mito es verdadero Porque vi muchos clips donde sí le atinaba bien Así que hice mil intentos hasta que uno de ellos funcionó Este mito lo clasificaría verdadero y falso O sea, estarían en la mitad de los dos Ya que te vas a tratar mucho en encontrar el punto perfecto para encender la flecha Mito número 7 Si no las gatos desde una gran altura, ¿seguirá vivo? Pues volvemos a la altura, Letzi Para probar este mito de ver si este gatito Mi querísima Noah Sobrevive a esta altura que estamos no, no creo que sobreviva Pero hey, todo es por el nombre De la ciencia Exactamente, por ejemplo, mira Coloquemos un aldeano como si fuera una persona normal Y si lo tiramos a ver si sobrevive Mira, por ejemplo no. El aldeano no sobrevive Y tú ¡Ah! Y yo no. Ok, comprobadísimo Vale, ves, ya comprobamos de que una persona normal no puede sobrevivir cucurras, a esa altura cucurras, cucurras, cúbete, cúbete, cúbete. No, No, no, no, yo no puedo porque es un diosito lindo Vale, ahora vamos a comprobar si Noah es capaz de sobrevivir Vamos, Noah, tiremosla ahí suavecito ¡Vamos! ¡Deseo suerte! ¡Por la adiós. ciencia! Adiós. ¿Qué? ¿Volvió? ¿Volvió por ¿Volvió? volvió, Volvió. ¡Hola! ¡Volvió! ¡No, no vuelvas, creo, que, creo que una cosa ¿Qué? pasó a otra, ¿eh? ¡Mira! ¡Inmortal! What the fuck Muerte. What? The... <risa> ah que sí. <risa> <risa> bueno creo que mi gata no eh, eh, no quiere tirarse y quiere estar siempre conmigo. Ya comprobamos otro mito, eh, de que los gatos adestrados no se pueden morir. Pero ahora esos son hacks. Sí sí sí sí de seguro. Pero ahora vamos a comprobar con un, un gato que no esté domado. Lo colocamos ahí. Mira qué bonito, eh. Ahora lo qué, tiramos. No, a ver, no. por la ciencia. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sobrevivido? No ¿Sobrevivido, papu? Amigo, sí. amigo, amigo, amigo. ¿Sabes qué es lo que necesitamos entonces? ¿Qué, qué, qué pasa, loco? ¿Qué necesitamos? ¿Hacer bonito? un gato drop? Voy a caer el del gato sobre pero... mí. <risa> Bueno, ya comprobamos de que ese mito es verdadero. Mito número 8. Se puede agachar para entrar en lugares estrechos con una plataforma grande. Bueno, Alexi, ¿tú qué dices? ¿Esto es real o, o nos mintieron, papu? A ver. ¿po? Yo creo. Hombre, se ve muy real. Sí. A ver. O sea. A ver, a ver, a ver. Nosotros sabemos la mítica de que con la con la trampilla esta, si lo colocamos aquí, sí. nos vamos a agachar, eh. Sí, Exacto, uy, bro, en momento un... de intimidad. Ay, loco, sí. <ríe> Espérate, salga. Salte, salte, salte, salte. Vale, ahora, vale. Ahora, según el mito, es que con esta plataforma grande debería hacer la uh -huh. nueva función, pero no sé. Eh, Comprobamos, a ver. Comprobémoslo Comprobemos, a ver. Párate encima de la hojita de la plataforma. Te dejas caer, te quedas quietito. Uh -huh. A ver, esperemos sí. que suba. Y. Sí. Oh, ¡Oh! ¡Funciona! ¡Hola! Tupi, tupi, tupa, ¡Hola, tupi, que sí funciona! No, espérame, espérame, espérame! ¡Yo quiero comprobarlo! Lo tengo, Gabriel, lo tengo. ¡Ahí Mira, está! Diamante, diamante. ¡Hola, ah, diamante! Okay, ¡No! ¡Hola, bueno, el diamante todito para mi papu <risas> Y con esto comprobamos De que esto es totalmente Verdadero También compruebo que eres un imbécil ¿Qué dices? Bueno, Ravita, esto ha sido el video por hoy Recuerda dejar tu mito en los comentarios Para poder comprobarlo en el canal Pues nada, así es así, nos vemos en el siguiente video Adiós